Fabiana Marquezini, ¿quién es esta mendocina? ¿Por qué traemos su historia acá? Costurera y youtuber. Sí, mira, ahí la tenemos. Ahí está. Hola, Fabiana. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, muchas gracias por invitarme, Marisol, Daniela. Un gusto estar hoy con ustedes. ¿Qué combinación esta costurera youtuber? Contanos sí. de qué se trata. Eh, bueno, la realidad es que siempre me encantó coser, trabajé mucho en televisión, el programa donde estuve cerró y a partir de ahí, bueno, unos sobrinos y unos hijos me dijeron, podrías abrir tu propio canal de YouTube y hacer lo que querés y, y bueno, y ahí, así empezamos, me encantó, me encantó, así que hace mucho que estoy ya cinco años con esto, mucho. Eh, para mi edad, digamos, me ha costado por la edad que tengo, pero muy contenta con los resultados. Pero, pero todo un éxito los números. Sí, Suscriptores, eh, más de 600.000 Y tutoriales sí. gratuitos, eh, a ver, no quiero ahorrar el número, eh, casi 500. Sí, 480, un poquito más de tutoriales totalmente gratis. Y mil suscriptores ahora, por lo menos hoy, pero un poquito un, más. Pero, pero es un montón, y sobre todo la cantidad de personas que están suscritas pero los tutoriales que mostrás, por ejemplo, bueno, ahí lo estamos compartiendo, cursos de, de para, para coser, moldería, un montón de cosas que serían 480 ideas distintas. De todo tipo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Hay mucho de lo que es ropa... Hay un poco también de decoración del hogar para hacer almohadones, puntas de sillones, también hay tips, ¿no? cierto?, de costuras que siempre son tan útiles para que los que nos gusta coser, manualidades, muñecos, determinadas formas de, de moldería, ropita para perros, mirá, estamos viendo ahí también. Pero, pero para que... Fabiana, vos decís que, por ejemplo, a mí, que si te tengo que hacer un ruedo, agarraría una maquinita de esas de librería de abrochar papeles. Vos decís que a mí me servirían tus tutoriales. ¿Van de cero con la explicación? Eh, claro, tenés tutoriales para principiantes desde cero, así que basta de la abrochadora, la vas a dejar de lado totalmente. Es genial, la eh, esa es la idea, por supuesto. Y bueno, desde ya te tiene que gustar no es cierto como sí. siempre digo todo lo que son los hobbies o, o lo que te llame la atención y que tengas ganas de hacerlo así sea jardinería sea cocina te tiene que gustar para empezar eh, por ejemplo si te pasa este problema mirá, lo podés solucionar uh, ¿Así? ¿En serio? ¿Sabés qué me, sí. me, me pasó, Fabi, cuando me puse a chumear un poquito tus videos y tus tutoriales que hice como, como un zapping, no? Dije, qué bueno para personas, por ejemplo, que no tienen la posibilidad económica de poder comprarse algo que esté a la moda o que quieran. Porque la verdad que hoy en Argentina los precios en la indumentaria son muy caros. Y también en chicas y chicos que no consiguen los talles acá. Y quieren vestirse bien, tienen sus gustos, tienen sus cosas. Y está buenísimo eso. En realidad, bueno, fue pensado eh, no, para las dos cosas que estás nombrando, pero uh -huh. específicamente eh, hay un problema que es el taller de cada uno, ¿no? Todos tenemos diferentes medidas uh -huh. y ya sabemos el tema de la, la, la ley de talles, que está bastante complicada en otros sí. países, es muy sencillo. Porque no se cumple. Porque y largos y, largo y anchos de pantalones a lo loco. Nosotros no, tenemos un poquitito más limitado. Así que eh, lo que hice en este canal, el objetivo principal, principal del canal es que cada uno, cada una, se puede hacer las prendas con sus medidas. Ese es lo principal del canal. Uh -huh. Y con moldería sencilla. Entonces yo te digo, bueno, tómate, no sé, el gusto, lo dividís en cuatro, haces el rectángulo y así empezamos. Es de a poquito, de a poquito, ¿no? Pero muy apasionante. Y con respecto a la parte económica, por supuesto que también uh -huh. muchas veces va acompañado porque, bueno, económicamente uno no puede y esto ayuda, pero muchas otras veces es porque es una pasión, También, es un gusto personal. Claro. Per uh -huh. claro. Yo, yo quería que retomásemos un poquito la historia de Fabiana. Mendocina, eh, ¿Eh? que la no, no fue a estudiar corte y confección, que aprendió de su abuela y de su mamá. Y empezaste haciéndole ropa a tus amigas para salir. Eh, bueno, es un poco más egoísta. En realidad intentaba hacerme la mía. <risa> después si pude, bueno, sí, seguramente hice para los lo demás, pero trataba de aprender para poder salir, porque bueno, quería variar, claro. y sin cormar no, no teníamos, sí, obviamente teníamos ropa y todo, no voy a decir que no, pero siempre uno como mujer quiere variar, sí, quiere variar, total. y ahí fue yo creo que lo principal, a los 15, y un poquito antes también, me encantaba vestir a las muñecas, pero me fascinaba, me fascinaba, así que mi mamá y mi abuela fueron, digamos ahí la, las abanderadas la pioneras o sea, sí. hasta que nos abandona viste, se enamoró en Capital Federal, se fue. Y estando sí. allá, llega ese eh, casting para Utilísima. Oh, que, yo que, fan. Claro, que me da gracia porque ella lo pasa así por alto, en sí, un canal. Sí, Trabajé sí. Utilísima, ¿entendés? Yo lo veía, puntos y puntadas. Y yo también, ¿eh? y era chica y me recuerdo Yo era un poquito sí. más grande que ella. Pero imagínate que a mí me quedó en la memoria. Seguramente no, muchas que te tú, están viendo ahora se están acordando de tu cara. Sí, bueno, me alegro, por ahí la voz la reconocen también, fue un canal que pisó tan fuerte, tan fuerte, no solo en Argentina, ¿no? en, en muchos lugares de, de América, ahí tengo invitadas también a veces, ella borda, así que bueno, maravilloso, pero eh, sí, efectivamente, como lo dijiste me casé con un porteño, así que nos fuimos para allá, y estuvo este llamado de utilísima, a ver quiénes sabían, bueno, coser, presentarse y era una cola muy larga de gente no lo podía creer y bueno, quedé, increíblemente quedé seleccionada y ahí 17 años trabajé 17 en el canal. 17 años y bueno, te preguntamos, te aprovechamos, todas las, las cositas que hacías, las preparabas vos, eran ideas tuyas, las del programa? Sí, siempre, siempre, lo que pasa es que en ese momento tenías que pedir permiso. Eh, me gustaría hacer esto, que sé yo? un shortcito de niño, bueno, sí, a ver que no lo haga otra para no encimarnos la lo en mismo. Claro. Pero sí, sí, sí, sí. Claro. Todo. Ahora, por suerte, hago, hago lo que quiero realmente con los minutos que quiero. Claro, de lo sí. sabes qué? Sí. ¿Qué, me, ¿Qué me interesó un montón de tu canal de YouTube también? Que todo es utilizable. O sea, el no sé, la, la caja de leche que no vas a consumir más, la camisa vieja que ya pasó, pero no sé, tantas décadas en tu placar todo lo podés transformar y nada se tira, todo tiene otro uso, no tanto en la ropa exactamente, ahora que dijiste lo del bueno, el, el sachet de leche el cartón, específicamente uh -huh. eh, pude hacer un no, bueno, no sé si lo vamos a ver acá estoy enseñando a hacer eh, las sábanas de abajo, eh, que son tan lindas y de paso te digo que en el final del video hay un chiste, porque me encantan <risa> también los chistes, así que la que le quiera hacer a alguno a alguien que duerme por ahí y que la pase original, bueno, Ay, ahí lo van voy. a tener <risa> porque le pongo también esa cuota de humor, bueno. le, le pongo o trato, por lo menos, de ponerle. Así que, este bueno, y como te decía, con el cartón de leche, sí, hice un, eh, varias cosas. Pero la que más me gustó y tuvo aceptación fue un sobre. Un sobre de fiesta. Ahí está el chiste, mirá. No sé si lo conocen. En cosa ver, la sí, sí, es, el poner está. los pies y no poder Ay, eh, no, justamente estirarlos. Porque ah, te, no doblan ah, te doblan la sábana. te dobla la segunda sábana. Claro. Claro, tiene que ser un poquito de frío para que no te vayan a sacar la frazada y te quedan los pies trabados. Y la gente la verdad que no lo conoce, no entiende nada, así que está hacérselo <ríe> a, a tu pareja cuando no quiere hacer la cama, viste, te la hago yo bueno te la voy a hacer como yo quiera, mira claro. te la doblas porque a veces es la misma cama y ahí se te viene en contra. Pero bueno, el, el tema es encontrar a quién hacerle. Sí. La veo y pienso, cuenta incluso apasionadamente sobre sus videos. O sea, le encanta lo que hace y esa es la clave. De hecho, un poco te resististe, porque te recibiste de profesor de educación física, te dedicaste a eso, pero terminaste en este amor. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, Siempre me encantó, por supuesto, la costura, pero en Mendoza cuando quise estudiar algo de eso no había en ese momento, mm. que hoy sería el diseño de indumentaria, sí, ¿no? Claro, no. claro. te decían, eh, tenés te... que estudiar algo, claro. Eh, sí, sí, sí, pero educación física siempre me encantó. Entonces, bueno, aproveché esa parte de la docencia que te da, que la verdad es de este, muchas prácticas, muchas cosas para poder transmitirle a los alumnos, y la parte me gusta mucho lúdica. También, ¿no? Ay. Que también tenés el profe de educación física, obviamente, con juegos, tratar de entretener y, y bueno, trato de, de bueno, de echar todo eso también aquí en, en mi canal. No, y se cerré nota ahora, te escucho y voy pensando, ¿no? Todo lo que haces, ¿en algún momento callás tu mente creativa? O sea, ¿vas por la vida pensando que todo puede tener otra función o que con algo podés Siempre. hacer otra cosa? Permanentemente. Este es el sobre que te hablaba de fiesta, mira con el sallet abierto, que es increíble porque pega, ¿eh? con la plancha, con calor te adhiere la tela. Pero no voy a enseñar ahora, ahora vamos a charlar. Pero ya lo van a ver acá al final, eh, queda muy lindo. No, siempre, eh, como decía, sí, estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Pero muchísimas veces me lo dice la misma gente, ¿eh? porque tengo un diálogo permanente con los comentarios, por supuesto, que hace el que yo los leo. Eh, así que perfectamente me van guiando para donde ellos quieren, eh, qué es lo que más precisan. Y ahora que sumé los vivos de los miércoles, los stream, los, el Twitch también ahora. Río eh, de Está, Ríos, una, el Twitch, sí, no, está full. Está full. Eh, sí, sí, con Twitch también. Y, y bueno, así que ahí es un ida y vuelta en el momento totalmente presente y, bueno, fascinante, fascinante poder escuchar a los demás qué es lo que quieren. Así que si bien se me ocurre mucho, por la verdad me gusta, eh, también me, me aconsejan, me dicen necesito esto, veo que mucha gente lo precisa, por ahí, por supuesto, hago lo que desean. Pero mira, ahí estás ahí se te ve desarrollando esto que tanto te gusta hacer en YouTube, eh, no. Tú, una, una, una, una verdadera youtuber con la cantidad de suscripciones y ahora decime que también fue la costura la que te llevó a Miami me pongo ya mismo a pegar un botón no no no esta vez estoy de vacaciones sí estoy, estoy paseando acá con mi marido con uno de mis hijos que también pudo venir así que la Pero estamos vas en Buenos un... Aires eh, vivo sí vivimos en Buenos Aires sí sí sí y bueno acá hay unos negocios muy lindos de, de todo lo que es la venta de accesorios para para costura y bueno, y voy presentando en Instagram también moviendo un poquitito, mostrándoles los precios y todo de lo que hay acá, que para que uno sepa. Totalmente. Tal vez no puede venir, pero puede comparar. Claro, porque la gente, dice que la gente es chuma, le encanta por lo menos no va a ir, pero le encanta saber qué se vende, qué pueden encontrar y todo eso. Ojalá, si hoy puse los precios de las máquinas de coser, por ejemplo, y todos los argentinos, no puede ser. <risa> pero bueno, está re bueno Así para... Para Fabi, para que desde ya se metan a tu cuenta de Instagram, te busquen y que sigan esos tutoriales porque te relajan. Es como sí, sí. un cable a tierra re lindo lo que haces. Así que felicitaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por esa autogestión. Beso enorme, Fabi. Bueno, muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Daniela, y un placer haber estado con ustedes. Chau, chau. Chau, chau.